Evidentemente, Bootstrap, aparte de ofrecernos el grid y los componentes, como framework CSS que es, también se encarga de dotar de estilo a los elementos. Entrar en cada uno de ellos y estudiar el estilo que se está asignando resulta un poco tedioso y tampoco tiene mucha complicación. De hecho, en la idea de Bootstrap están muy bien referenciados, pero sí que es verdad que resulta interesante comentar alguno de ellos. Por ejemplo, es interesante conocer cuál es el tamaño de fuente asignado en la etiqueta HTML. Para ello, puedo ir a la carpeta CSS, y abrir el booster CSS y buscamos HTML y podemos ver que el tamaño de la fuente son 10 píxeles. ¿Y por qué es importante este valor? Bueno, pues porque como recordamos es el valor que se tomará como referencia cuando en alguna de las propiedades utilicemos como unidad la unidad de REM. Sin embargo, este tamaño de fuente aplicado al HTML no es el mismo que el aplicado al body. Vamos a buscarlo. y vemos como en este caso el tamaño de fuente es 14. Es decir, en el caso que utilicemos unidades EM, el punto origen de todas ellas va a ser 14, no va a ser 10. Además, ya que estamos aquí en esta regla, en la regla de body, podemos ver que la altura de línea está configurada a 1.42 y pico. Es decir, que por defecto, la altura de una línea de texto será un 42% más grande de la altura de la fuente. Por otra parte, en cuanto a clases que nos proporcionen ciertos estilos, tenemos varias opciones. Por ejemplo, eh, podemos coger este párrafo de aquí y alinearlo, ya sea a la izquierda, que es como está ahora mismo, a la derecha, centrarlo, por supuesto, justificarlo o incluso forzar a que el texto no tenga retorno de línea. Podemos observar que, en este caso, el párrafo no se ajusta a los límites del contenedor, sino que se sale hasta que todo el texto acaba. O también podemos que cierta parte de nuestro texto se transforme automáticamente a mayúsculas, a minúsculas o en formato capitalizado. Por ejemplo, podría venirme aquí. y simplemente aplicando la clase text uppercase voy a tal el no wrap para que sea se mejor Vemos que el texto que está entre las etiquetas de span automáticamente se ha puesto todo en mayúsculas. Podría ponerlo en minúsculas, no tendría sentido que lo veríamos tal y como está definido pero también podría optar por capitalizarlo. bustra también permite dar estilo a ciertos bloques que tienen un sentido especial. Por ejemplo, a direcciones postales, citas o incluso código. Por ejemplo, podemos añadir aquí una cita con la etiqueta block code e incluyendo un párrafo en su interior. Por ejemplo, con esta cita. Además, si quisiéramos incluir el nombre del autor, algo que es bastante habitual, lo podemos hacer con la etiqueta footer. O eh, acercándonos un poco más a nuestro campo, como es el, la programación, podemos incluir código, usando la etiqueta code, en su interior colocamos una etiqueta pre que nos va a permitir que todo el texto que incluimos en su interior se escriba tal y como lo escribimos, es decir, que mantenga los retornos de carro, por ejemplo, y dentro pegamos nuestro código. código en el que también, por ejemplo, podemos definir qué son variables, por ejemplo, en este caso, esto de aquí, o la de aquí abajo. Podríamos también mostrar la salida con el tag SAMP o incluso indicar entradas de teclado. Con la etiqueta KBB. Evidentemente, estas etiquetas ya existen en HTML5. Lo que está haciendo Bootstrap es únicamente crear las reglas asociadas a ellas para conseguir la presentación que tenemos en pantalla. Como comento, hay muchas opciones para poder dar formato a ciertos elementos específicos, como eh, direcciones, como descripciones, o incluso simplemente destacar un párrafo, pero todas ellas están muy bien documentadas en la ayuda y no vale mucho la pena entrar en ellas. Eh, por lo que respecta a las imágenes, podemos cargarlas dándoles formas diferentes. Podemos venirnos aquí abajo... y cargar una imagen. Y aplicarle una clase, como por ejemplo, la IMG rounded, que lo que hace es que inscribe la imagen dentro de un rectángulo con esquinas curvas, o por ejemplo, la circle, que lo que hace es que la inscribe dentro de una circunferencia. Otro de los elementos importantes o muy habituales en un HTML son las tablas, a las que Bootstrap también les da su propio estilo. Voy a copiar una tabla que tengo ya hecha, sustituyendo la imagen, por ejemplo, y eh, de manera rápida, simplemente asignándole la clase Table, nos deja una tabla en un formato bastante limpio, bastante bonito, poniendo en negrita la cabecera y separando mediante líneas cada una de las filas. Pero incluso podemos ir un poquito más allá. Podemos hacer que cada una de las filas, de manera par o impar, aparezcan sombreadas con la clase table TableStripped. O que no aparezcan sombreadas por defecto, sino que lo hagan cuando nos ponemos encima de cada una de las filas. Venimos aquí y vemos que al ponernos en cada una de las filas, automáticamente se sombrea. O incluso es posible, utilizando lo que se denominan los helpers, asignar colores de fondo diferentes, ya sea a una fila completa o a celdas en concreto. Colores que vienen relacionados con, con estados. Estados que Bootstrap define como activo, exitoso, aviso, peligroso o información. Para verlo más claro, podemos decir que eh, aquí, por ejemplo, justamente esta celda, asignarle un formato que tenga que ver con peligro que como vemos aplica un color de fondo tipo salmón, o, por ejemplo, aquí abajo, asignar el helper info, que lo que hace es poner un color azulado. Para la siguiente fila, podríamos aplicar en toda la fila un success, y la última, un warning. Y por último, por lo que tiene que ver a las tablas, obviamente en un framework CSS cuyo principal objetivo es el trabajo responsive, también tiene los estilos necesarios para que las tablas sean responsive. Y para ello lo que nos proporciona es un envoltorio de tal manera que toda tabla que esté dentro de ese envoltorio se comportará de manera amable, de manera responsive, mostrando en el caso de que las anchos sean muy pequeños, una barra de desplazamiento horizontal para que podamos ver su contenido correctamente. Para verlo con un ejemplo, vamos a hacer que esa tabla sea más ancha colocando, por ejemplo, cuatro columnas más. Hemos creado una tabla mucho más ancha, que cuando reduzcamos el ancho va a llegar un momento que perderemos parte de los datos y lo que habría que hacer sería hacer un desplazamiento horizontal de toda la página para poder ver toda la tabla. Bueno, pues lo que permite Bootstrap es que creemos un envoltorio a la tabla al que le asignamos la clase Table responsive. Nos llevamos abajo el, el cierre del div para que quede realmente envuelta. Y simplemente con esto lo que va a ocurrir es que al reducir el ancho de la tabla, reducir el ancho de toda la página, vemos que la página se reduce, la tabla también, pero que llega un momento, aunque aquí no aparece ya la P de premios, si desplazamos horizontalmente, lo que desplazamos es la tabla y no la página. Parece una barra de desplazamiento, si me paso mucho se me va la página, pero realmente si lo hago con la medida exacta, vemos aquí que lo que consigo es crear un desplazamiento horizontal únicamente en la tabla para permitir ver completamente todos sus datos. Y bueno, si las tablas son importantes, otro elemento que no es menos son los formularios. Voy a copiar aquí al final del documento un formulario que tengo ya preparado, y que básicamente cuenta con los elementos más habituales. Una casilla de edición, un área de texto, un select, donde podemos elegir un número, en este caso de 1 a 5, un radio button y un conjunto de checkbox. Bueno, pues la forma de darle formato a este formulario en, con, con Bootstrap básicamente consiste en añadir a cada uno de los controles de tipo input o de tipo textaria una clase llamada form control. Clase que como vemos lo que ha hecho ha sido estirar el ancho del elemento, el ancho del control, en este caso de la casilla de edición, para que ocupe el ancho del contenedor en el que está. Vamos a hacerlo también con el textarea y con el select. Eso por una parte como primer paso y como segundo paso se recomienda agrupar cada uno de estos packs, etiqueta, control, es decir, nombre y la casa de edición, descripción y el texto, de, el área de texto o la cantidad y el select, agrupar cada uno de esos elementos dentro de un div que tenga asociada la clase form group, con lo que conseguiremos un mejor reparto del espacio que hay entre los elementos. Vamos a crear un segundo, venimos aquí, Y vemos ahora que la distribución de espacio efectivamente se realiza de una manera más óptima, queda como más bonito, eh, acercando más la etiqueta al control y separando la etiqueta del control anterior. En cuanto a los checkbox y el, y el radio button, lo primero que haríamos sería también agruparlo dentro de un form group, y posteriormente envolver cada uno de los radio-buttons con un div que tenga asociada una clase, en este caso radio, así como una etiqueta. Haríamos luego lo mismo con el otro, con el de color azul. y podríamos trabajar de manera similar con los checkboxes. Primero grupo, y luego para cada uno de los checks, una clase que lo envuelve, pero que en este caso en vez de ser radio, es checkbox vemos cómo queda y vemos que aunque queda bien, el formato es correcto tal vez una mejor opción sería colocar los radio buttons y los checks y para ello simplemente por ejemplo aquí en el radio lo que hacemos es unir ambos radios dentro de un mismo contenedor radio eliminando uno de los contenedores y a los labels que envuelven el radio se les asigna una clase que indican que van a estar en línea, en este caso, la clase radio inline. Tanto aquí como aquí. Podemos hacer lo mismo con el checkbox, eliminando las clases intermedias, todo que esté en un único contenedor checkbox, Y en este caso, en vez de utilizar la clase Radio RadioInline, utilizaríamos la clase CheckBoxInline, que asignaríamos al label que envuelve cada check. Y de manera similar a esto, podremos crear dos nuevos tipos de formularios. El denominado formulario horizontal, en el cual la etiqueta está a la izquierda del control y los controles uno encima de otro. Y también el formulario en línea, en la que todos los controles aparecen uno tras otro, con las etiquetas desaparecidas o más que desaparecidas, embedidas dentro del propio control mediante la etiqueta Placeholder. Y ya para acabar, otra forma de también formatear parte del formulario es hacer que cierto control... Cambie de color en función del estado en el que se encuentre. Por ejemplo, que se ha detectado un error. Para ello tenemos tres estados, el warning, el success y el error, es decir, el exitoso, el aviso y el erróneo. Y se consigue que el control cambie de estado únicamente añadiendo una clase llamada hash- el tipo de estado, warning, success o eh, error. Por ejemplo, podríamos hacer aquí que el nombre que lo tenemos aquí arriba coja el estado de error. Y vemos que el contorno de la casilla se ha puesto de color rojo. Pero incluso podemos mejorarlo un poco más añadiendo algún icono de la fuente que trae de serie Bootstrap. Como ya comentamos en la introducción, Bootstrap viene con una fuente en la que se incluyen muchísimos de los iconos que habitualmente se usan en las páginas web. Los iconos se pueden visualizar desde la documentación y la forma de incorporarlos a nuestro código es simplemente utilizando un span que está asociado a dos clases, una de ellas la glyphicon y otra, una clase que empieza con la misma palabra glyphicon, un guión y el nombre de la imagen correspondiente. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer que aquí, en el caso del nombre, aparezca la clase que he comentado y además la clase Glyphicon identificando la imagen remove. Aquí vemos que ya aparece el icono, pero obviamente no es el mejor sitio. Una mejor idea sería posicionarlo no aquí abajo, sino aquí dentro, dentro de la casilla de edición a la derecha. Para lo cual lo que haremos es añadirle al grupo otra clase, en este caso diciéndole que tiene feedback, y diciéndole a la imagen que había asociada con el form control, en este caso en forma de feedback. Evidentemente este tipo de soluciones van muy relacionadas con el uso de Javascript un JavaScript que va a permitir dotar de cierto dinamismo a la página para que cuando se produzca en este caso un error, a la casilla de edición se le puedan aplicar las clases correspondientes para que al final tenga la apariencia que aparece en pantalla ahora mismo.